Te saludos desde Monterrey! ¡Un gol para los Blockers! ¡Blockers! ¡Blockers! ¡Blockers! Hola, primero que nada les quiero contar que estoy muy feliz porque ya somos mil Blockers Esto, con todo y que dejé de subir videos por un largo tiempo También, quiero que sepan que este canal está hecho para ustedes y que leo todos sus comentarios, tanto en la caja de YouTube o por mensaje en mis redes sociales, Facebook e Instagram, links que por cierto, les dejo en la descripción. Ahora sí, comencemos. Recién empecé a coleccionar MEGA, pensé que era el único, pues casi nadie conocía la marca y realmente no consideraba que fuera un tema de conversación que pudiera tener con cualquier persona. Y cuando lo hacía, las personas se mostraban indiferentes, al paso del tiempo, mientras investigaba y alimentaba mi necesidad de megas, me topé con varios grupos en Facebook, y no dudé en enviar solicitud para rápidamente ser aceptado. Mientras algunos miembros comentaban una estafa que había ocurrido días atrás, otros se ponían de acuerdo para formar un nuevo grupo, libre de estafadores. Y así nació Megablogs Coleccionistas de México. Por fin, un grupo donde podía subir mis fotos, así como ver las que otros compartían. Se permitía vender Comprar e intercambiar Y no solo eso, era administrador Lo sé Cualquiera se puede hacer una página y ser administrador Pero créanme Después de coleccionar solo por mucho tiempo Esto era lo máximo Siendo un administrador muy activo Conocí a un youtuber Quien al saber de mi colección Me sugirió abrir un canal Al principio no sabía si las personas iban a ver mis videos Y mucho menos qué contenido subir Así que subí de todo, tops, video instructivos, comerciales, reviews, repaints, unboxings, photoshoots, prototipos, noticias y si se han dado una vuelta al canal se darán cuenta que incluso mucho más. El repertorio de videos sobrepasa los 250 y agradezco las más de 145 mil reproducciones y pulgares arriba y sobre todo, la oportunidad de haber conocido a otros coleccionistas en persona y de manera virtual. Incluso, tuve la oportunidad de colaborar en el Mega Collector Fest como organizador y creador de imagen. Este evento unió a los coleccionistas de Monterrey, Nuevo León, y se ha realizado ya dos veces. Espero con ansias que se termine este confinamiento para poder realizar la tercera edición. Bien, aprovecho este video para responder algunas de las preguntas que me hicieron, si tienes alguna, házmela saber en la caja de comentarios y tal vez sea elegida en el siguiente Preguntas y Respuestas. Vamos por la primera. ¿Qué te inspiró a conseguir las piezas más difíciles de Marvel? Pues más que inspiración, se convirtió en una obsesión y diariamente buscaba por internet más información. Visité Oxxos Farmacias Guadalajara y Mixup de manera física, Amazon, Ebay, Mercado Libre, Blogs, Foros y grupos de Facebook de manera virtual. Así que cuando me enteraba que existían otras figuras, me emocionaba tanto que no paraba hasta encontrarlas. ¿Cuáles son los megablogs más raros creados? Bien, pues así como cuál es el más raro, pues no podría decirte con seguridad, pero por ejemplo los sets exclusivos para Japón, son muy raros y caros, esto por su baja producción y el estar dirigidos a un mercado nipón y ser este uno muy especial, no serían lanzados para exportación. Ya tengo este video en preproducción, espero terminarlo pronto. ¿Cuáles son las figuras de Marvel Megalox que menos te gustan? Pues yo creo que cada figura tiene algo en especial, en ocasiones figuras no tan queridas como una versión de Sandman de la serie 3, que tal vez sería para mí la menos atractiva, puede aportar bastante a un custom. También es curioso que este personaje tiene variantes y a su vez las más raras. Pero eso ya lo comentaré en otra ocasión. ¿Qué crees que hace especial a Mega Bloks o Mega Construx en comparación de otras marcas? Esta es una excelente pregunta y es que, contrario a lo que otras marcas hacen, Mega se mantiene innovando, impulsando la marca con productos que superan las expectativas y un muy amplio catálogo de piezas, y la asombrosa evolución en las figuras lo llevó a otro nivel. ¿Por qué coleccionar Mega Bloks? Bien, soy muy exigente en cuanto a la escultura y articulaciones en las figuras, y durante mi niñez tuve algunos juegos armables. Mega llenaba ambos espacios y facilitaba mucho la customización, algo con lo que yo había experimentado en mi adolescencia. Si todo esto lo mezclamos a que soy un ferviente fan de Marvel Comics, hacía un producto infalible. Me atrapó desde el primer momento. Bien, ahora les contaré que sigue para el canal de Blockers. Me he dado cuenta, gracias al YouTube Studio, que lo que más define mi canal en las búsquedas es Marvel Mega Blocks. Así que he decidido crear una nueva sección en la cual hablaré de las figuras y sus variantes, con videos e imágenes de mi poderosísima colección. ¿Alguien dijo bootlegs y knock-ups? pues también los tendrán. Tengo muchas ideas para futuros videos, espero poder realizarlos muy pronto y que podamos seguir creciendo. Por otra parte, esta vez probaremos una nueva dinámica. Sortearé este set en vivo muy pronto. Se trata del set... Se trata del set... Se trata del set... Se trata del set de The Amazing Spider-Man y es nada más y nada menos que el set 2062 de Marvel Series con el Dr. Octopus y Spider-Man con daño de batalla. Para participar, debes estar suscrito al canal. Darle manita arriba y comentar qué es lo que te gusta más del canal y qué te gustaría que hiciera en futuros videos. También debes suscribirte al canal de Monotómico, el estudio donde se realiza todo lo que tiene que ver con este canal y otros más, como Random Wakes. Y ya de paso se suscriben también a eso. Y aunque aún no tiene videos, serán subidos muy pronto. No te lo puedes perder. Créeme, los links están también en la descripción del video. Espero poder volver a saludarlos muy pronto. Cuídense, permanezcan en casa, laven sus manos constantemente y diviértanse con sus megas. ¡Blockers, cambio y fuera!